Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution o Digimon Warfare y el día de hoy les explicaré un e poco del evento de las runas rojas, ¿vale? Las runas rojas son las más difíciles de conseguir y son las que otorgan una gran cantidad de poder a nuestro equipo, así que sí, son importantes. Sin embargo, representan un costo excesivo, así que les daré algunos consejos de conseguir al menos una runa roja, pero primero explicaremos un poco del evento. Primero hablaremos de las tiradas de runas rojas. En este evento encontraremos la probabilidad de conseguir una de las tres runas rojas mencionadas, en este caso Dark Aria, Wind Warden y Deep Saber. Estas runas cambiarán aleatoriamente cada vez que sale este evento. También el evento asegura que recibirás una runa roja en al menos 10 tiradas de 10. ¿okay? Ahora, algo que todo jugador debe realizar siempre que salga este evento es realizar una tirada sencilla para recibir una runa dorada. Vale, como se dan cuenta, he recibido Wind Guardian. Ahora, si las runas mencionadas de este evento son de nuestro interés, Titamon está utilizando Tit Saver, Edsamon X está usando Dar Area. Y Gan Common X también está utilizando Deep Saver, Lo cual nos dice que sí, necesitamos Deep Saver o dar área para este evento. Lo que debemos de hacer es realizar tiradas de 10 hasta conseguir una runa roja. Nos han dado dos doradas, estoy sorprendido. Y... Hasta la octava nos llegó a salir, ¿ok? Una vez conseguida deberán parar, ya que la leyenda de las runas cambia e indica que ahora debemos a completar las 10 tiradas para que nuevamente se asegure que en al menos 10 tiradas nos darán una roja. Matemáticamente suponiendo que la runa roja la conseguimos en la tirada 8, entonces son dos tiradas para conseguir la probabilidad de la runa roja. Y la segunda la podríamos conseguir nuevamente a la tirada 8 o a la tirada 7. Entonces, 2 más 8 son igual a... 10 más 8 sería un total de 18, solo arrastres 2 tiradas para conseguir 2 este, runas rojas, no es malo, pero tampoco es perfecto, este método que estoy utilizando es para no quedarse cortos en runas rojas, pero invertir por más de una roja también es una muy buena opción, si eres como yo que soy free to play en China y si te das cuenta la cantidad de diamantes que consigo es pequeña para poder conseguir la mayor cantidad de Digimons, pues sí, es un problema. Algo que deben de saber de este evento es que te permite escoger cuál de las tres runas mencionadas quieres. Solo debes escoger la cajita que de tu elección y abrirla. Pero el nivel de la runa es aleatorio, así que sí, si ya tuviéramos 5 runas, por ejemplo, de dar área y nos faltara la sexta, la probabilidad de conseguir la faltante va a ser muy difícil. Y para esto es la segunda parte del evento. reroll de runas. Esta función te permite cambiar completamente de forma aleatoria o bajo un criterio las runas Sin embargo este evento funciona también bajo dos reglas Deben ser del mismo color y siempre te entregarán una runa menos de las que pongas ¿Cómo funciona el reroll aleatorio? Bueno, aquí puedo seleccionar el color, voy a escoger un color morado para hacer unas pruebas ¿vale? Y es colocar tres runas completamente aleatorias Si se dan cuenta no concuerdan con el tipo de runa ni por el nivel y no se activa ninguna función. Yo al darle el reroll damos que sí. Y nos dio runas completamente aleatorias. ¿Cómo funciona el reroll por tipo? Bueno, supongamos que yo no tuviera JT nivel 3, ¿no? Entonces coloco una nivel 1, una nivel 2 y una nivel 4, ¿vale? Entonces... Después de colocar las runas del mismo tipo, vamos a seleccionar esta casilla que nos va a permitir colocar este, el reroll en el mismo tipo, pero con la probabilidad de que sean de diferentes niveles. Damos reroll. Y nos dio una JT3 y una JT6, ¿vale? Si se dan cuenta, sí, nos dieron este, completamente aleatorias. Esta función se utiliza cuando falta una runa para formar el juego de 6, pero tienes varias del mismo tipo en otros niveles. Puedes colocar las runas repetidas de esos niveles y esperar que salga una runa del nivel faltante. Ahora, ¿cómo funcionan las runas por nivel? Muy bien, nos vamos al 4, ¿vale? Coloco una JT nivel 4, una Dragon Roar nivel 4 y una Wing Guardian nivel 4, ¿Ok? Si se dan cuenta no tiene nada que ver una con otra runa, sin embargo el nivel es el mismo, solamente bloqueo con la casilla de eh, bloquear nivel y las runas que salgan saldrán de nivel 4. Me acaban de dar una Virus Buster nivel 4 y una Nature Spirits nivel 4 además de Finalmente esta funciona cuando necesitamos una runa específica de un nivel y tenemos varias runas con el mismo nivel, pero del tipo incorrecto, colocas las que ya no utilizas y esperamos que salga la runa del tipo que nos hace falta. Espero que esta guía les haya ayudado con este evento de las runas, yo he gastado una gran cantidad de diamantes para hacer free to play en esta cuenta, sin embargo contamos con un evento de retorno de diamantes, eso es muy bueno. Lo cual, pues bueno, no nos duele tanto. Espero lo hayan disfrutado. Cualquier duda, ya saben, comentarios. Espero hayan disfrutado de este video. Y nos vemos hasta la próxima.